Como estuvo, el señor Montiel? Muchas gracias, presidente. Bueno, el, la proposición de ley tiene 33 páginas. Y aunque el señor Castelló es bueno improvisando, pero no le llega para tanto. Creo que no se la ha leído. Y la verdad es que a mí me parece importante hacer una reflexión. Me parece importante pensar, primero... Artículos 44 y 48 de la Constitución, cuando se habla de los poderes públicos que promoverán y tutelarán el acceso a la cultura o cuando hablan de promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud, también en el ámbito cultural. O artículos 8 y 10 del Estatuto de Autonomía, cuando habla de los derechos de los valencianos y las valencianas en relación con la cultura. Porque esta ley habla de cultura. Habla de cultura. Esta ley no cuestiona en absoluto las competencias municipales en materia de ordenanzas reguladoras ni tampoco cuestiona eh, la regulación contenida en materia de, de eh, sonido. Y eh, hay una cuestión fundamental. Lo que sí que ocurre es que la sociedad, afortunadamente, avanza más rápido que la legislación. Y hemos visto aflorar de unos años a esta parte multitud de establecimientos, multitud de eh, locales que han ido desarrollando actividades eh, en, el, en el mismo espacio, actividades diversas. Hay salas de teatro que tienen adosado un restaurante, hay salas, socio, hay salas eh, o asociaciones de vecinos que acaban ofreciendo un, eh, una proyección de una película y un cineforum, hay pequeños cafés donde se hace música en directo en acústico, hay todo eso que cuando algunos de ustedes viajan por Europa les encanta descubrir y contar a los amigos. Hemos estado en un pequeño café de París que había un músico, joder, no lo sabía nadie, no estaba en la guía, lo hemos encontrado nosotros. Muy bien, ese tipo de locales, teatros de bolsillo, pequeños cafés, salas de audición, hay, eh, florecen precisamente en barrios donde se produce... Una... Donde la competencia, el precio inmobiliario no es muy alto y esos establecimientos generan una densidad social y una oferta cultural que ayuda a revitalizar barrios degradados o barrios en crisis. Esto viene en casi todos los manuales de urbanismo, en casi todos los manuales de urbanismo de la Unión Europea eh, al uso. Pero bueno, ya sé que no es su especialidad. Entonces, esto aumenta la oferta cultural. Esto revitaliza los barrios y esto es algo que hay que regular porque queramos o no queramos, como decía bien el señor Nadal, existen y entonces se produce una incompatibilidad entre el ocio, el descanso, la residencia y determinadas actividades que proliferan sin control. Por tanto, hay que dotarlo de una regulación, una regulación moderna, una regulación que, además, eh, contribuya. A, la a favorecer ese semillero de artistas de la industria cultural por cierto Joaquín Sabina empezó en un local así sin licencia en Madrid un día ya si quieres se lo cuento eh, hay muchísimos actores que hacen ese café, esos monólogos o esos pequeños espacios teatrales en salas que no, en principio tienen licencia como restaurante o como pub como mucho o sin licencia eso constituye un elemento en el que se produce una, un atractivo también para nuestras ciudades. Nuestras ciudades desgraciadamente se homogeneizan desde el punto de vista eh, de oferta turística y cultural y precisamente esos son los locales que en Praga, que en Lisboa, que en Oporto, que en París, que en Ámsterdam y que en tantos otros sitios florecen y se ven y dicen, yo he estado en sitios, me imagino que usted también, que diría esto, en España no tendría licencia y ahí estaba así. Bueno, yo quiero lo que, que pensemos, no se está cuestionando la competencia de los ayuntamientos, no se está cuestionando la competencia de los ingenieros ni de los servicios de inspección, no se está cuestionando la competencia de la policía autonómica, no se está cuestionando nada, solo démosles normalidad como el señor Suárez, que reivindicaba antes su compañera, démosle normalidad a lo que es normal a nivel de calle, decía Adolfo Suárez. Bien, yo creo que se trata de dar cobertura a una realidad sociocultural existente, es una expresión de la vitalidad y de la pluralidad de nuestra sociedad y quiero pensar que, bueno, que la oposición es una pura oposición sistémica a cualquier novedad y que en el trámite de enmiendas serán ustedes algo más constructivos. Muchas gracias. Técnicos del Ayuntamiento de Valencia, secretarios de ayuntamiento de varias eh, localidades han estado reunidos con nosotros, incluidos ingenieros, para hacer ese trabajo, porque nos importaba mucho hacer un trabajo técnico muy riguroso. Usted sabe, no solo la ley del 2010 fue una revolución, le está usted hablando a alguien que aplicaba el reglamento de 1961, de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. También el decreto de 2011 que permitió la, eh, la regulación de los, de los locales festeros, que sabe usted que iba hacer encaje de bolillos, para regularizar los moros y, las casales de los moros y cristianos las fallas, etcétera, etcétera porque esas personas acababan haciendo en el casal de todo playbacks, cenas actuaciones de la rondalla mil cosas Bien, lo cual demuestra que esa vitalidad de la sociedad eh, de las asociaciones culturales también no, no era ajena al movimiento del que yo le hablo hay una, una vitalidad civil más allá de los locales festeros que se ha puesto en evidencia en muchísimos barrios y ciudades. Y de lo que se trata es de regularlo. Por eso el artículo 9 y siguientes de la proposición de ley, precisamente lo que hace es encajar los aspectos técnicos. Y entonces dice cómo hay que hacer la declaración responsable, cómo hay que incorporar el informe de los organismos de certificación administrativa, las OCAS, cómo esto encaja con la legislación con la ley 8. 2012 cómo esto encaja también en el marco de la legislación en materia de eh, impacto eh, sobre el ruido, etcétera, etcétera. Es decir, esto no es una proposición de ley hecha a tontas y a locas. Como usted, eh, como le he dicho al principio, tiene 33 páginas, no es simplemente una declaración de intenciones ni es una ley hecha para simplemente eh, hacer un brindis a la calle. Eh, además creo que hay otra cuestión que usted tiene que, que ponderar y es que las eh, directivas europeas que se dictaron en concreto la 2006-123, eh, y la, el resto de normativas sobre liberalización de servicios, en concreto la ley estatal eh, 17/2009, no han tenido un reflejo, no tenían un reflejo adecuado en el texto del 2010. Y cuando hemos hecho el trabajo eh, normativo hemos visto que todavía se seguía hablando de licencia donde se tenía que seguir que hablar de eh, declaración responsable. Por tanto, me parece que se ha hecho un gran trabajo en el, desde el punto de vista técnico y además se han recogido aspiraciones de, eh, como le decía el señor Nadal, eh, de asociaciones como queremos tocar o como queremos entrar. Hemos recibido a profesores del conservatorio para darnos ideas sobre cómo fomentar la actividad de los nuevos eh, artistas. Estamos hablando con la Asociación de Actores y Actrices. Mira, el otro día Chimo Solano, en eh, la entrega de premios de la Asociación Profesional de Actores y Actrices, decía una cosa muy inteligente. Bueno, dijo muchas muy interesantes. Una decía, "Es politics no debo hacer la cultura, sino facilitarles a Inés". Y yo creo que esto es de lo que se trata. Con esta nueva modificación de la Ley del 2010, lo que ponemos en marcha son herramientas también para favorecer el desarrollo de la cultura, esa cultura de bolsillo, esa cultura de espontánea de la, de la sociedad, donde además se pueden encontrar acomodo, artistas, actores, músicos y tantas personas que en este momento no tienen donde desarrollar con normalidad su trabajo profesional. Por tanto, ya le digo, creo que eh, esta proposición de ley es muy seria, muy rigurosa y merecería un tratamiento mucho más responsable por parte de su grupo. Muchas gracias. Sí, señor.